Chicos, oh, oh, ¡bienvenidos de vuelta! ¡Ah! Oh, <risas> ¡Dios mío, amigos! Una locura de eventos están ocurriendo en Fortnite, y además, amigos, nadie se espera esto que descubrirán en el video de hoy. En este video estaremos viendo lo último de la actualización de Fortnite y las novedades que nadie conoce. La llegada de los peluchitos a Fortnite, los animatrónicos de Five Nights at Freddy's han llegado a Fortnite. Además, una nueva ubicación ha llegado a la isla. ¡Hey yo, ¡Escuchadme! ¡Vámonos ya a ver el nuevo portal secreto terrorífico de Fortnite! Si quieres apoyar el canal, usa el código Neox en la tienda de Fortnite. Si lo usas, te llegará una skin gratis a tu tienda, loco. ¡Pruébalo! Comenta si funciona, hermano Suscríbete ya al canal para no perderte ningún video Y deja tu poderosísimo like Que eso apoya muchísimo este contenido, bro ¡Wow, amigos! Miren estas locuras En G2A encontrarás las mejores ofertas disponibles en el mercado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 ¿Qué es ese ruido? ¿Eso ha sido un teléfono sonando? ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde viene eso? Si no me equivoco, creo que se trata del teléfono que suena siempre en Five Nights at Freddy's. Pues sí, parece su sonido, hermanos. Y es que, amigos... Están a punto de llegar los nuevos personajes en Fortnite de esta saga tan terrorífica de videojuegos. Los filtradores online nos han revelado el nuevo portal que Punto Cero está creando. Y lógicamente ya lo estamos a punto de ver en el juego, amigos. Ya tenemos la ubicación y tenemos quién es el protagonista, lógicamente, de este nuevo portal secreto. Hmm. Lógicamente sabemos en cada portal de Fortnite hay un fondo donde podemos ver lo que se oculta... ...algo que siempre tiene que ver con el personaje protagonista de ese portal... ...cada personaje es un dueño de un portal... ...y sabemos quién es el personaje de este portal amigos... ...sí... ...recordemos que cada portal además también nos lleva a otra dimensión totalmente distinta a esta... A otro universo. Son portales que pueden llevarnos a cualquier lugar, literalmente. Y este pertenece a Five Nights at Freddy's. ¡Uh! El juego escalofriante de los animatrónicos. Este juego donde aparecen grandes robots disfrazados de animales, dándote sustos por todos lados. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Uh, he escuchado algo raro, os lo prometo. Creo, creo, creo, creo, creo que no hay nadie cerca de mí, pero... Ah, perdona, era mi barriga. Amigos, hay algo que los filtradores han revelado. Justamente en el juego de Five Nights, encontramos a este chico pescando en un lago lleno de árboles alrededor. ¿Es eso solo coincidencia? Vamos a investigar el nuevo portal de Five Nights, que está a punto de llegar en Fortnite. Justo tenemos que irnos al lago de Fortnite. Una vez aquí, fijémonos en punto cero. Literalmente debería estar el portal en los próximos días justo aquí. Entre esta roca de aquí y la otra de aquí detrás. En esta ubicación es donde el gran portal terrorífico debería abrirse. Pero es eso seguro, amigos. ¡Ya están llegando! ¡Miren esto! Estamos justo donde el portal va a abrirse próximamente y... Empiezan a ocurrir cosas raras Si nos quedamos aquí quietos Fíjate en el árbol de la izquierda ¿Qué le pasa? Se comienza a ver como Distorsionado todo, ¿no? Se comienza a ver todo súper distorsionado Pero, pero, pero que me estoy mareando Lógicamente debería ser Freddy el personaje principal de esta colaboración desde mi humilde opinión Creo que el personaje de Freddy en Fortnite literalmente sería una pasada Está a punto de llegar a Fortnite de nuevo Una época especial Y creo que muy pronto lo estaremos viendo con nuestros propios ojos Pero sí amigos, eso no es todo desde luego Tenemos mucho más de lo que hablar en este video, aunque seguramente ya están satisfechos con lo que les he traído, pero... Ah, esperen a saber, esto que aún será mucho mejor. Ok, así que la siguiente ubicación que vamos a ver... Está justo aquí amigos, uh, Star Wars. <risas> sí, esto ha llegado al juego desde hace aproximadamente uno. Dos días Y ya hemos encontrado algunos secretos Dentro Que nos han dejado locos Muy locos, eh ¡Qué, oh, ¡Qué chulo ¿Qué es esto? ¿Una taberna? Es mi primera vez justo aquí dentro No había entrado todavía Pero los easter eggs seguro Que vamos a encontrarlos Empezamos con esto De aquí, este holograma de aquí Que aparece en este lugar ¿Se han fijado? En que este personaje tiene un casco, ¿verdad? Pero, fijémonos en el casco detalladamente Se trata del mismo casco del visitante, ¿verdad? Uh, ¿Acaso será este uno de los siete en Fortnite? ¡Uh! Mirar eso ¡Qué locura, ¿no? Definitivamente, no hay dudas si sí, es el mismo casco del visitante. ¡Oh, my God! Pero todavía hay más cosas por este lugar que os van a sorprender. Mirad esto. Creo que es a, aquí. No. ¿Dónde estás? ¡Aquí! Mirad, ¿qué es esto? ¿Una cachimba? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Madre mía, qué susto! Me voy a morir al final de un infarto. Podría ser que algo esté llegando a este lugar a nuestra isla de Fortnite lógicamente si se trata de la ubicación de mando en Fortnite, esta taberna su hogar o su lugar vaya, no sé algo relacionado con él, pero amigos, ya hemos descubierto lo nuevo de este lugar así que, vámonos de aquí ahora y seguimos con la aventura, la historia está a punto de comenzar en Fortnite con Five Nights y un nuevo evento secreto terrorífico Seguro está a punto de caer Muy pronto ¿Qué opinan? Quiero leer sus comentarios en este video Sobre la colaboración de Fortnite con los animatrónicos ¿Qué skin les gustaría ver? ¿Quieren un sorteo de skins? Si salen en la tienda, código Mister de Neox para apoyar mucho el canal. Y si no formas parte aún de la familia, hermano, suscríbete ahora mismo que es totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente video, cracks.